y entender en qué consiste. El empleo de Big Data en agricultura tiene un gran potencial, ya que facilita a los emprendedores y trabajadores del sector el empleo de tecnologías y avances de las que tradicionalmente se han encontrado alejados. Entre los principales beneficios de la contratación de soluciones de esta tipología, destacan las siguientes. Predicción del rendimiento de los cultivos, lo que a su vez permite, por ejemplo, Saber qué plantar, dónde y cuándo, y análisis del crecimiento de los cultivos para poder efectuar su recolección o recogida en el momento óptimo. Protección de los cultivos por medio de la predicción y modelación de la resistencia a las herbicidas, la gestión de especies invasoras y malezas, el apoyo del proceso de toma de decisiones sobre las medidas indicadas y la supervisión de los robots y sistemas autónomos de control de malas hierbas. Gestión de riesgos meteorológicos, identificando el momento en que tendrán lugar tormentas severas, sequías prolongadas, vientos fuertes, etc., que ponen en riesgo los cultivos u otros bienes. Mejora de la cadena de suministro, aumentando la precisión de las previsiones de los cultivos e integrando la planificación en toda la cadena de valor para reducir los tiempos de respuesta, los riesgos, etc. En cuanto a la demanda potencial de la oportunidad, la contratación de las soluciones que se propone puede ser enormemente interesante para todas aquellas explotaciones agrícolas, regionales, locales o internacionales, interesadas en la automatización, monitoreo y reducción de riesgos en sus cultivos. Asimismo, son especialmente atractivas en la región andaluza, ya que de acuerdo con los últimos datos disponibles, la actividad agraria supone la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces. El bab Agrario Andaluz ha pasado de representar el 32,9% en el bab Agrario Nacional en 2018 al 36,9% en el ejercicio 2019 y la SAU, Superficie Agraria Útil Andaluza, supone el 18,9% de la nacional. Por su parte, a nivel nacional, España fue en 2018 el país, junto con Irlanda, que más progresó en la digitalización del sector agrícola de acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital, DESI, que elabora la Comisión Europea. Para que una empresa pueda desarrollar esta oportunidad y comenzar a ofrecer este tipo de soluciones, debe contar con expertos en Big Data y Analytics, Data Mining, Expertos en Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning Utilización de infraestructuras Cloud de Inteligencia Artificial, Proveedores Cloud Capacidades en herramientas técnicas en programación Conocimientos en el sector agrícola Asimismo, para facilitar el desarrollo de esta oportunidad, sería de gran utilidad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 centros de investigación que trabajan en el ámbito de la oportunidad, como el Centro Tecnológico de Agroindustria Desva y Andalucía Tech. Infraestructuras de apoyo donde destacan el Digital Innovation Hub Andalucía agrotech y el Instituto Andaluz de Automática Avanzada y Robótica (IA3R). Por último, Andalucía cuenta con grupos de investigación en las universidades